Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más de psicología, eh, que es el tema del que hablamos en este canal. Hoy eh, tenemos para vosotros un testimonio de una persona que nos quiere hablar de su padecimiento o sufrimiento vinculado con pensar que tiene alguna enfermedad física... Esto, como sabéis muchos, es lo que habitualmente se conoce como hipocondría, así que tenemos un testimonio de hipocondría en el cual vais a poder ver de primera mano pues, qué síntomas tiene este, esta problemática. Antes de empezar con la entrevista, quiero recordaros que justo hace unos días acaba de salir mi último libro al mercado, que es este de aquí, Las 10 claves del bienestar, que lo tenéis ya disponible en la página web clavesdelbienestar.com por si alguien os puede interesar, tanto en formato digital como en formato papel, que es este que, que tengo aquí. Y ahora sí, sin más demora, vamos a darle la bienvenida ya a Jocelyn García, que se ha puesto en contacto conmigo para decirme que quería compartir su testimonio. Eh, Jocelyn, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted por tomarse el tiempo de, de darme la oportunidad de, de, de hacer mi... Mi propia entrevista, ¿verdad? Es un, un verdadero placer. Nos, nos has escrito a entrevistas.com y bien. me comentabas que querías hablar un poco de, de hipocondría, que es tu, tu situación. Eh, coméntame antes de nada, Jocelyn, ¿en, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Eh, yo estoy en California. Uh -huh. Estupendo, muy bien. Y vamos a hablar de, de cuándo surgió esa preocupación que podemos considerar a lo mejor eh, excesiva o elevada por las enfermedades ¿Cuándo surgió en tu vida ah, pues mire aproximadamente hace tres años atrás este, a mí se me eh, pues con el doctor yo fui a, a una consulta porque de repente yo salía a pasear a, a, a las outlets verdad este con mi familia con mis hijos y durante el camino todo estaba bien. Yo recuerdo que lo único que tomé fue un café que diario tomaba, ¿verdad? Que lo acostumbraba a tomar. Y este, cuando salimos de las outlets, yo me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentir algo, una opresión aquí en mi pecho muy grande, que no podía respirar. Me sentía muy mal. Entonces, en camino este, para mi casa uh, tuvimos que parar a una... Uh, a una... Pues al doctor, ¿verdad? Acudimos a una sala de emergencias porque traía muchas palpitaciones y este, me dijeron que traía mi presión muy alta, que si estaba tomando mi medicamento. Eh, yo antes hacía mucho ejercicio, eh, mi presión siempre estaba bien, yo no tenía ningún problema, ¿verdad? Médico. Entonces pues yo me sorprendí, y me asusté bastante porque me dijeron pues que mi presión estaba 180 sobre 92. Entonces, este, de ahí me hicieron un estudio del corazón, me hicieron varios estudios, me dejaron en observación, no me encontraron nada, me dijeron que lo mío era ansiedad, entonces yo dije, ansiedad, no conozco eso, ¿qué es eso? ¿verdad? O sea, yo no sabía lo que era ansiedad, yo dije, yo estaba bien y de repente me pasó todo, entonces ah, me fui a mi casa ese día, al siguiente día todo pasó bien, todo bien, normal, como si nada me hubiera pasado, pero al tercer día me volvió los síntomas, no podía tragar, mi garganta se cerró. este mis Otra vez las mismas sensaciones. La ambulancia, la ambulancia llegó a mi casa por mí porque yo me sentía muy mal y otra vez la presión alta. Entonces me llevaron otra vez al hospital, todo. Me volvieron a decir lo mismo, no tienes nada, es un ataque de ansiedad, ataque de pánico, te vamos a dar medicamento. Empecé a tomar yo el medicamento como por siete meses. Me mandaron con un psicólogo y luego con un psiquiatra. Yo tomo... Uy, creo que hemos perdido un momentito a Jocelyn, pero seguro que se ha rápido la, la comunicación. Es posible que sí. haya entrado una, una llamada. Sí, ya te tengo de nuevo, Jocelyn. Sí, perdón. Este, entonces, este, pues ya a raíz de todo eso, yo continué con lo que se llama hipocondria, ¿verdad? Eh, pues yo veía que mi presión se me subía bastante y yo me empezaba a poner muy nerviosa. Eh, yo decía, me va a dar un infarto, me va a dar, este, no sé, se me venían muchas cosas a la mente. Yo asistí, yo asistí a la clínica, este de doctor casi cada semana. Estaba ahí, me hicieron examen del corazón, me hicieron muchas cosas y me dijeron no tienes nada, todo está bien. So, entonces, me dieron pastillas para la presión porque me dijeron que eso sí, que mi presión estaba por semanas alta y que tenía que tomar medicamento ya de por vida. Entonces, yo duré dos años tomando un medicamento de por vida eh, pero yo notaba que mis ataques de ansiedad, cada que me daban mis ataques de pánico, mi presión subía bastante y este no podía controlarme. Entonces me empecé a checar, empecé a tomar conciencia sobre eso, empecé a notar que nada más me pasaba eso, ¿verdad?, cuando se me subía la presión. Y regresé con mi médico y mi doctora me dijo que, que tal vez no las necesitaba que era imaginación mía, pues ya, ¿verdad?, como la hipocondria, y que las dejara. Pero a raíz de que yo me acostumbré a tomar el medicamento, yo me rehusaba a dejar la medicina, porque yo decía, si la dejo, me puede dar un derrame, me puede dar un infarto si las dejo. Eh, estoy batallando hasta la fecha todavía en, en planear dejar el medicamento, porque ese medicamento... No solo es para la presión, me dijeron que era para las palpitaciones y para mantenerme relajada. So, me imagino que debe ser un, e un efecto droga, algo así, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Recuerdas qué es estás tomando exactamente? ¿Cómo se llama? Estoy tomando el atenolol. Uh -huh. Atenolol de 25 miligramos, pero mm, corto todavía la mitad. So, me tomo 12.5. So, me dijeron que es una dosis prácticamente bajita. Eh, Um, el, en este año, yo el año pasado desde noviembre me animé a dejarlas, empecé a, a sentirme un poquito mejor, regresé, a, a retomé mi, mi rutina, traté de hacer ejercicio, um, me empecé a, a involucrar en mi vida porque a raíz de que me pasó eso, yo paré muchas cosas. Paré de salir a... Um, a, a los lugares lejos tampoco podía manejar no podía salir porque yo sentía que si uh, que si salía y manejaba a lugares así en carretera me iba a suceder lo mismo entonces yo paré de salir a muchos lugares eh, con mi familia eh, yo nada más aquí en mi lugar donde yo vivo aquí en, en yo vivo modesto so, yo no salía de aquí eh, porque yo sentía que si iba o se me subía la presión o, o me iba a pasar algo más, ¿verdad? Entonces, yo paré de hacer todo eso, paré de salir a, a convivencias, paré de salir a fiestas familiares. Yo sentía que en mi casa era la seguridad para mí. Y uh, a raíz de eso, pues, tanto mi familia como mis uh, conocidos empezaron a, pues, a distanciarse mis, mis conocidos, ¿verdad? Porque yo ya no era la misma de antes. Mis hijos también, este, ellas empezaron a, a ver que yo no podía salir a ningún lado, entonces ellos también empezaron a, como a sentirse un poquito encerrados, eh, todo por mí, ¿verdad? Eh, ahorita eh, ya trato de salir un poquito, so, si es como a una hora, es lo que más puedo salir yo a manejar, como de aquí a una hora. Eh, empecé a manejar, yo también, porque no lo, no lo hacía, ahorita ya, ya salgo yo sola, ya puedo manejar, eh, yo escuché, eh, yo traté de muchas formas, ¿verdad? Y disculpe, no sé si pueda yo comentar esto, pero yo escuché, yo entré a videos de YouTube, así fue como yo lo conocí a usted, ¿verdad? Y, ahí indagando este, muchas alternativas eh, y yo encontré también a, a un hipnotista que se llama Enrique Villanueva, no sé si lo conozcan, eh, se llama La ansiedad me tiene miedo, él tiene su canal. Entonces, gracias a esta persona, eh, yo empecé a abrirme más porque todo lo que me estaba sucediendo a mí, él lo platicaba en, sus, en su canal, ¿verdad? Entonces, empecé a sentir como esa confianza y a, a tratar de volver a retomar mi vida. Aún todavía no lo he hecho al 100% porque me quedó esta supuestamente enfermedad, ¿verdad? De la presión alta me, me limita a hacer muchas cosas. Eh, mi mi gran um, como incertidumbre es el saber o no saber si de veras yo necesito el medicamento si de veras tengo presión alta o no porque esto se detonó eh, en cuanto me dieron mis ataques de pánico se me vino la presión alta o yo no la tenía yo estaba prácticamente bien verdad o so, no puedo presión saber alta es continuada es decir si ahora te tomas la presión o mañana eh, te daría como resultado una presión alta o está solo relacionada a la no. presión alta con, con momentos en donde tienes miedo de que te dé un infarto un ataque al corazón o que te suceda algo pues mire eh, de hecho en noviembre como le comentaba del año pasado eh, yo me animé a dejar el medicamento primero por dos semanas como me lo dijo mi doctora eh, regresé a las dos semanas al consultorio y mi presión estaba bien me dijo no las necesitas no las tomes yo so, seguí mi vida verdad así me sentía bien pero en abril de este año eh, un familiar de nosotros eh, esta persona tenía presión alta tenía diabetes tenía varias enfermedades y tuvo un derrame cerebral y este cayó en coma y falleció entonces se me regresó todo a mí otra vez este, yo decía que a mí me iba a pasar lo mismo porque yo ya no estaba tomando medicamento y que yo no quería que me pasara lo mismo. Se me subió la presión por varios días y tuve que regresar al medicamento. Desde abril, eh, yo ya llevaba siete meses que, sin medicamento, pero a raíz de esta situación tuve sí. que reca recaí y volví a regresar al medicamento. Sí. Ah, Ahora, en, hace dos semanas, ya tengo dos semanas que volví a dejar el medicamento porque me estaba sintiendo mal, me sentía cansada, me sentía muy débil, con mucho sueño, entonces me volvieron a quitar el medicamento mm -hmm. y uh, parece ser hasta ahorita voy bien. Eh, ayer tuve mi consulta con mi doctora, me checó mi presión y mi presión está en 125 sobre 81. So, mi presión está bien no sé si sean mis episodios, ¿verdad?, de, de estrés, porque a veces yo, yo tengo estrés crónico también, o ¿no? yo vivo muy estresada en ocasiones, uh -huh. eh, en otras ocasiones no puedo dormir por las noches, eh, me dan taquicardias de repente, pero me imagino que todo esto se relaciona a lo mismo, a la condición de mi ansiedad, de mis ataques de pánico, eh, uh -huh. mi cuerpo como que resiente, ¿verdad?, y, y uh -huh. eh, pues todo recae a lo mismo pero es que, es que por lo que estás comentando ahora eh, parece que, que tu presión alta se asocia muchísimo por lo que has comentado con episodios de preocupación preocupación por ejemplo porque un familiar falleció o eh, preocupación por temas de tu trabajo o tu vida personal porque comentas que tienes un estrés continuado sí entonces eh, creo por lo que te he entendido los, la, los fármacos que estás tomando es para controlar la presión alta, pero realmente uh -huh. lo que estás comentando es que la presión alta no es algo biológico, sino que uh -huh. es algo psicológico, porque se relaciona muchísimo con preocupaciones. ¿no? Eh, sí. De hecho, no sé, por ejemplo, si nos imagináramos que tomases unas vacaciones de, de un mes completo si realmente en ese mes completo en donde estás de vacaciones y estás muy relajada realmente tu cuerpo reproduciría una presión alta porque parece que cuando estás muy relajada la presión está bien entonces sí. eh, los, los médicos lo, lo que estás comentando es que te están diciendo que no necesitas fármacos porque el, parece que, que tu presión alta realmente es por la preocupación y, y por lo tanto la intervención debería ser un poco más psicológica no, ¿No crees Sí, de hecho, este, igual estoy pensando, ¿verdad?, tratar otra vez este, psicológicamente un tratamiento para uh -huh. pues, para poder entender esta situación porque uh -huh. a mí no, yo no me puedo mirar algo en la cara, yo no me puedo ver que me sale algo porque yo lo asocio con algo más grande. Un dolor de estómago tampoco lo puedo este, conciliar porque pienso es algo en el estómago, puede ser un cáncer, puede ser infinidad de cosas. Um, también el año pasado este, se me hizo uh, mi examen anual del, del seno, ¿verdad? De los, del, por el cáncer de mama. Eh, me encontraron algo anormal y subió mi ansiedad al mil. Este, Tuve que llegar a una biopsia, una biopsia muy dolorosa por cierto, este, y en esos días yo me sentía como que ya me iba a morir. So, ya me estaba casi despidiendo de mis hijos, de, de todo mundo, porque yo sentía que algo me estaban encontrando, porque había salido algo anormal, ¿verdad? Entonces regresó mi ansiedad, este, tuvo que, mi mamá vino de, de México para estar conmigo. Yo me sentía fatal, porque yo decía, es algo malo, algo me va a pasar. Y pues gracias a Dios salió bien, ¿verdad? No fue nada, nada. Pero a mí me aterra, Tan solo el ir al, al consultorio, que tengo que ir por algo, a mí me aterra. Este, yo no puedo que, este, consentir que me chequen la presión porque se me sube fácilmente la presión, nomás de saber los números. So, yo tengo mucho problema. Cuando antes de que me pasara eso, yo iba a mis citas de doctor normal. Si me sentía mal, iba y yo sabía que era un malestar pasajero. Y este, uh -huh. sin ningún problema yo miraba al doctor. Ahorita... Yo no puedo hacer eso este, porque se me vienen bastantes cosas a la mente y mm. eh, me empiezo a dañar uh, mm. psicológicamente yo misma. Has comentado que te preocupaba bastante si te aparecía cualquier cosa en la piel, que te preocupaba bastante si tenías cualquier molestia en el sistema digestivo, en el estómago. A lo Correcto. largo de tu vida has tenido preocupaciones frecuentes por temas de salud. No, esto me vino pasando, como le digo, desde hace tres años cuando inició mis ataques de pánico. O so, de, de, ahí en adelante, todo, todo es enfermedad para mí, todo es malestar. No hay un, incluso hay días en que yo me siento tranquila y veo, y por ejemplo, si está mi familia aquí, estamos conviviendo, hasta en esos días siento tristeza. Porque digo, ok, estamos todos bien y todo, mañana a lo mejor ya no vamos a estar uno de nosotros. Solo se me viene hasta en esos momentos la, la tristeza de saber que estamos bien hoy y que mañana a lo mejor ya no vamos a estar. Claro. Eh, nos preguntan en el chat, nos dice Love Forever en el chat, nos dice ¿qué tratamiento reciben psicoterapia? Eh, has comentado, alguien que has acudido en alguna ocasión al, al a profesionales de la psicología. No sé si en la actualidad estás acudiendo a psicoterapia o si has acudido recientemente. Ahorita no. Ahorita este, yo ya tengo como dos años. Pues yo ya voy para tres años con esta situación. Eh, los primeros dos años, este, sí, sí. A, a psicología, sí, perdón, psicológica, que me refirió mi doctora, pero no lo sentí que me ayudó mucho. Entonces, de ahí fue que me refirieron a un psiquiatra a una psiquiatra, eh, pero ella ya me dio medicamento, ¿verdad? Entonces, uh, yo decidí uh, dejar el medicamento y tratarlo por mí misma porque yo le dije al, a la psiquiatra, yo no quiero estar dormida todo el día, yo no quiero ah. estar, ¿verdad? Yo quiero vivir mi vida, yo quiero seguir normal. So, yo voy a intentar vivir sin el medicamento. Y gracias a Dios lo logré, por esa parte lo logré, o sea, lo de, lo dejé poco a poco, poco a poco, hasta que igual aunque me venían mis ataques de pánico, yo los dejaba, yo los dejaba que pasaran. Mi única preocupación es la presión, la presión alta, pero de lo demás, este yo dejaba que pasaba ese miedo, esa angustia que sentía, um, yo lo único que hacía era me sentaba, trataba de... Inhalar y exhalar y dejar que pasara el momento. Y Eso. seguir, aunque me, me quedaba aquí la, la incertidumbre, la sensación, pero me empecé a acostumbrar. Entonces decidí dejar el medicamento y tratar de controlarme por mí misma. ¿Cómo reaccionó tu, tu familia ante esa preocupación excesiva por tu salud? Ah, pues las primeras semanas estaban muy preocupadas porque... Las dos primeras semanas yo no salí de mi cuarto, entré en una depresión tremenda. Uh, yo duré dos semanas sin salir de mi cuarto, solamente eh, todo el día en pijama, no tenía ánimos de salir, este, mis hijos, yo tengo tres hijos y mi esposo, um, hasta me olvidaba de, de, de atenderlos a ellos, de darles comida. Eh, yo no hacía nada, nada, ni siquiera podía comer, yo bajé como casi 15 libras en dos semanas, porque no comía. Yo sentía que aquí se me atoraba todo y no podía comer. Um, entonces mi esposo empezó pues a desesperarse, ¿verdad? Porque yo iba al doctor y no me encontraba en nada, y yo seguía igual en la misma situación. Um, él un día me dijo, ¿sabes qué? Levántate y te vas a ir conmigo, te vas a salir conmigo. Y yo le dije, no, es que yo no puedo salir. Me dijo, te vas a levantar porque ya no te pienso dejar aquí. Pues hice lo que él me dijo, me salí con él y a la media hora que estábamos afuera, eh, lo hice que me regresara a mi casa. No pude estar, no pude estar y tuve que regresarme a mi casa llorando y no quería estar yo con gente, yo sentía que eso me, me, me asfixiaba. Entonces regresé a mi casa, duré otra semana más así este, en mi cuarto hasta que poco a poco, porque yo, yo en mi mente decía, ¿Qué caso tiene levantarse, vivir las mismas 24 horas al día? ¿Es lo mismo todos los días? ¿El día es el mismo? ¿El sol es igual? A mí ya no me motivaba nada. O sea, yo no, yo no vivía con, con alegría el día. Yo no me levantaba con, con energía. O sea, yo decía, es lo mismo, pasa lo mismo, los mismos carros, la misma gente. Eh, hasta que poco a poco, con, me imagino que con el medicamento, me ayudó uh -huh. un poquito a la depresión, en eso sí siento que me ayudó, porque gracias a Dios no recaí ya en eso, eh, seguí adelante y pude salir, pude salir a manejar, pude volver a regresar a, al lugar donde hacía ejercicio, um, pude hacer lo que varias cosas que yo ya no estaba en uh -huh. mi mente hacer. Uh -huh. Nos está comentando Nancy Carvajal en el chat, nos dice, este es mi caso, tal cual, me sube la presión muy alta cuando tengo pánico y tarda en bajar, tengo miedo al tensiómetro, tengo pánico de al ver los números y después insomnio, nos dice. Uh -huh. En sí, tu sí. caso, Jocelyn, eh, Jocelyn, ¿también te afecta al sueño? ¿Duermes mal o has tenido problemas de insomnio? Sí, sí, hay ocasiones, um, las primeras veces que me sucedió, yo duré... Mm, como casi tres semanas que no dormía. Dormía, pienso que dos horas. En el día no dormía, en la noche no. Yo sentía mis ojos arenosos, cansados, este, pesados. Cerraba los ojos, pero yo escuchaba todo. Yo escuchaba todo día y noche. Entonces, yo sentía que yo me estaba volviendo loca porque yo decía, no duermo, no duermo. Um, empecé a tratar la, la medicina natural, que es este, las infusiones, los tés, eh, empecé a consumir el citrato de magnesio. Uh, yo me empecé a tratar más que nada naturalmente y me ha ayudado bastante. Eso, este, yo 100% recomendado porque eh, yo todas las noches me hago, se puede decir, como un ritual, ¿verdad? Trato de, cuando ya me voy a dormir, prepararme para poderme dormir. Cuando antes nomás iba a mi cuarto, este me arreglaba mi pijama y a dormir. So, hoy, no, hoy tengo que tener como un seguimiento para yo poder dormir. Este, empezando por el magnesio, tomándolo unas horas antes, después un té de pasiflora o siete azares, ¿verdad? Eh, uh -huh. Unos aceites también que son muy relajantes, que yo también los pongo cerca de mi lugar de donde voy a dormir, y eso me ayuda bastante a relajarme. Y hay veces que, como todo, hay noches que me despierto dos, tres de la mañana, um, me siento con taquicardias, me, me levanto y me, me siento mi corazón muy acelerado y ahí es donde yo digo, ¿qué está pasando? Porque yo me acuesto a dormir bien, yo estoy dormida, pero de repente las taquicardias me despiertan. Entonces, pues me dijeron que inconscientemente es mi cuerpo, es lo mismo que hay veces que no duermo, es el insomnio, puede haber muchas uh, cosas, pero todo, todo está relacionado a esto mismo, al, al, al estrés y a la ansiedad que yo tengo. Muy bien. Para ir finalizando, Jocelyn, me gustaría preguntarte, por, en función de tu experiencia, eh, es seguro que, que hay mucha gente viéndonos ahora en directo que está pasando por situaciones parecidas. ¿Qué consejo le darías a estas personas en función de tu experiencia, en función de las cosas que a ti te han ido especialmente bien? Eh, ¿qué consejo le darías a la gente que está pasando por algo similar a ti? Pues mira, este, yo me he encontrado a raíz de que ya estoy conociendo más, porque he estado leyendo mucho acerca de esta enfermedad como dicen, es la enfermedad del siglo XXI ¿verdad? Eh, a raíz de que yo he estado conociendo mucha gente que está pasando sobre eso uh, yo siempre les digo que tienen que, para que no lleguen al nivel donde yo estoy ahorita porque es muy difícil salir uh, que siempre tienen que tener la calma que todo lo que les va a suceder, eh, como dicen, de un ataque de pánico 100% asegurado, no te vas a morir. De mientras estés con tu doctor y hayas ido a hacerte tu chequeo y te siguen dando estas sensaciones, no te vas a morir. Eso sí es por seguro. Eh, que tengan en mente que la salud mental es lo más importante antes que otro tipo de enfermedad física. So, uh, de a hoy en día, muchas personas, incluyéndome a mí, nos olvidamos de la salud mental, que es lo principal para que tu cuerpo pueda estar bien. Tienes que tener um, una terapia de vez en cuando, aunque no te sientas mal, tienes que ir con algún especialista en salud mental para que te pueda ayudar y no te lleguen a suceder este tipo de, de ataques, de reacciones, porque entonces si, si uno no se hace fuerte, no sales de esto sino al contrario, entre más, más y más y eh, empiezas a tomar medicamento controlado y es bien difícil salir de eso. Entonces, lo mejor es tratarse este... Uy, creo que hemos perdido momentáneamente a, a Jocelyn... Quizás porque se le ha caído el, el teléfono, pero seguro que recuperamos ahora mismo la, la conexión. Sí, sí ya te perdón. Ya sí. Continuamos. Sí, este, eh, como le decía entonces, más que nada es eso eh, psicológicamente es tratarnos, ¿verdad? Eh, en segundo plano tratarlo lo natural, lo más natural que se pueda. Ya como último recurso, si uno no puede controlarse o algo, pues tratar con un, algún tratamiento médico, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar la salud mental al último, como lo pensábamos antes. Perfecto, pues nos quedamos con esas palabras que suscribo y, y de verdad que comparto. Jocelyn, has comentado algo muy importante, que la gente que tiene ataques de pánico necesita saber que es eh, que de un ataque de pánico no te mueres. Has dicho esa frase y la comparto totalmente porque además el mayor, eh, la mayor preocupación que tiene la gente con ataques de pánico es eh, precisamente eh, la idea de que se van a morir por el ataque de pánico. Y la, cuando la gente Exacto. tiene ataques de pánico piensa que le va a dar un infarto, que le va a dar un ataque al corazón, que van a perder el control o que se van a volver locos. Cuando realmente lo único que sucede es que es ansiedad es una ansiedad elevada, la ansiedad es desagradable, es cierto, cuando es elevada la ansiedad es desagradable, pero ni, ni te vas a morir, ni te va a dar un ataque al corazón, un infarto, no te vas a volver loco porque la ansiedad es simplemente ansiedad. Exacto. Y lo que has descrito hoy en la entrevista has dicho, cuando tengo ansiedad yo simplemente dejo que pase no has dicho respiro con tranquilidad y dejo que pase y eso es precisamente lo, lo más adecuado que se debe hacer el asumir que es solo ansiedad la ansiedad no se va a quedar ahí de manera continuada elevada para toda la vida la ansiedad suele aparecer en forma de picos y después de un pico va una bajada la ansiedad desaparece y podemos volver con nuestra vida normal entonces lo sí comparto. de hecho um, uh -huh. de hecho este otra cosa que quiero agregar cuando a mí me se me sube la presión yo siento que no puedo respirar, ¿verdad? Se me sube bastante, no puedo respirar. Lo que yo hago es, hago estas inhalaciones, trato de distraer mi mente un, en un lugar cerrado, completamente sola, ¿verdad? Uh -huh. Y me tomo una infusión de té de jamaica uh -huh. y es mágico porque de rato voy y me la vuelvo a checar. Yo tengo aquí mi, mi máquina uh -huh. eh, y mi presión baja impresionantemente. Entonces, es la mente, es lo que te está sucediendo y lo que tú vas a poder controlar. Oh, Muy bien. Es, es bien, bien bien como dicen, bien confuso a la vez uh -huh. Estupendo Jocelyn, pues terminamos ya eh, Te agradezco muchísimo de verdad el que te hayas puesto en contacto con, conmigo A través de entrevistas arroba aepsis.com Para compartir tu testimonio Me ha gustado muchísimo charlar contigo Y me ha gustado mucho uh -huh. lo, todo lo que has dicho Muchísimas gracias Jocelyn Muchas gracias, gracias a usted gracias Que tengas un Bye. magnífico día Hasta luego Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye. Y seguimos en este programa en el que estamos hablando, como veis, de ansiedad, de ataques de pánico y de hipocondría. Eh, hace un momentito invitaba a la gente del chat a que compartiesen también su testimonio Entrando un, en un enlace que, que os pasaba ahora por el chat Y tenemos con nosotros en la sala una persona más para compartir su testimonio Está con nosotros Natalia Andrea Garzón eh, Natalia, eh, te voy a pedir por favor que pongas tu teléfono en horizontal Para que se te vea un poquito mejor, si es posible ¿Así? A ver... Si... ¿Sí? A ver a ver si se te gira. Ver, tendrás que poner, eh, giro auto quitar el giro automático en los ajustes okay. y así nos quitará las dos franjas negras que hay a los dos lados. Y, y compartimos así el siguiente testimonio, un testimonio en donde vamos a hablar un poquito más de ansiedad, de ataques de pánico... Y como os decía, hace un momentito puse en el chat eh, un enlace para que, la, que las personas que estáis viendo esto en directo pues accedáis a la sala y así el poder compartir también vuestro vuestro testimonio. Estamos hablando de ansiedad, ataques de pánico e hipocondría y vamos a, a charlar con Natalia. Eh, creo que no se te ha ido las dos franjas negras, pero no te preocupes porque te vemos muy muy bien y creo que te a voy a escuchar también muy bien. Ahí me en escucha que... bien. Sí, sí, sí. ¿En qué parte del mundo estás, Natalia Andrea? Eh, Bogotá, Colombia. Genial, muy bien. Pues cuéntanos de qué nos quieres hablar hoy en esta entrevista. Eh, bueno, eh, hace más o menos un año y medio yo padezco de ansiedad. Yo misma me lo diagnostiqué, <risa> pues leyendo y bueno, en fin. Eh, mi primer ataque de pánico fue, preciso, el día de mis cumpleaños. La verdad, antes de eso... Me sentía, o sea, físicamente sentía muchos síntomas, pero pues yo no, o sea, no, no le daba como tanta importancia. Digamos, sentía punzones en el pecho, eh, hubo un momento que me dolía como el pecho, ¿sí? Entonces, como en ese momento, eh, sentía, ya me sentía como angustiada. Yo decía, no, yo sé que tengo algo en el corazón, algo me va a pasar, antes de que me diera el ataque de pánico. Antes de eso dos meses antes falleció un familiar. Entonces, yo siento que, o sea, de todo lo que he aprendido en todo este tiempo, siento que no le di como o sea, fue mi pensamiento, sí, saber que esa persona se fue y yo decía, ¿qué tal que hubiera sido yo? ¿Qué tal que me hubiera pasado lo mismo? O sea, ver las cosas de esa persona acá en la casa, yo decía, o sea, cómo es la muerte así que uno se va y pues sí, la realidad, uno no se lleva nada. Entonces a mí como que todo eso, sí, o sea, todo eso lo que tenía yo en el pensamiento decía, no, yo, o sea, de pronto me pasé eso a mí. Bueno, entonces desde el día que me dio el ataque de pánico, yo estaba en la casa normal, fue el día de mis cumpleaños, nada, yo me estaba arreglando, normal, igual sentía aquí opresión, no podía ni comer, duré mucho tiempo sin comer porque no me pasaba la comida. Y yo decía, no, yo tengo algo. Yo ya decía, no, me voy a morir. Mejor dicho, a mí también me va a pasar lo mismo, etcétera Entonces, yo estaba acá arreglándome ya para mis cumpleaños. Y no sé, hubo un momento en que yo me paré y sentí como, como un susto. Y yo decía, ve, tan raro. Entonces, empecé el corazón a acelerarse y dije, no, aquí fue. Me dar un paro cardíaco. Lo, lo, o sea, en ese momento yo no salí corriendo. Lo que yo hice fue sentarme respiré sin saber nada, porque yo no sabía nada. Yo respiré y dije, no, me voy a morir. Fue lo primero que se me vino a la casa, me voy a morir. Imagínate ese día, yo no dormí por la noche, o sea, no pegué, no pegué los ojos, porque yo decía, si, si me duermo, me muero, decía yo. Al otro día, la verdad, si sí madrugué a urgencias. Eh, la doctora me dijo... Bueno, me revisó en ese momento, tenía como taticardia, me dijo, solamente tienes como una taticardia, te va a mandar a hacer un electro, <coughs> sales de duda, si el electro te sale bien, es ansiedad. Y yo, pues, pero ¿qué es eso? Entonces yo le dije, ¿qué es ansiedad? Me dijo, entonces ella me dijo, ¿tuviste algún evento, alguna pérdida? Entonces sí, yo le conté que había perdido a un familiar y que pues seguro eso alimentó mi mente y, y ahí detonó. Entonces, bueno. Así pasaban los días, no comía, me dieron muchos síntomas, la verdad me dieron, de hecho creo que el de 100% de los síntomas, yo como un 60% de los síntomas que sentí físicamente. Sentí morirme. Mm, ese día fue el único día que corría urgencias, la verdad. O sea, porque a mí, mi motor es mi bebé, mi hijo tiene tres años. Yo digo que si en ese momento él no existiera, mi segunda casa sería el hospital. <risa> la verdad sí porque él es el que me detiene o sea yo, yo me pongo a pensar no imagínate yo ir a ir a urgencias quién me cuida a mi bebé quién va a estar pendiente entonces eso es lo que me detiene ¿sí entiendes él como, como que es mi, mi motor claro. entonces nada yo fui bueno me mandaron el examen me enciende el electro nada bien salió bien el corazón bien a mí me gusta hacer mucho ejercicio es lo único hoy en día que que no he podido, digamos, como avanzar en eso porque siento todavía, o sea, ya que me dijeron, bueno, yo ya dejé eso así, bueno, ya me dijeron que estoy bien, pero todavía mi mente dice, usted tiene algo en el corazón, algo le va a pasar, me metí al gimnasio un mes, hace un mes nomás fui, hice un reto como de, yo dije, bueno, voy a ir a enfrentar eso que tanto me, o sea, me da miedo, entonces no pude, la verdad no pude, me dio un dolor de cabeza impresionante. Eh, el año pasado me hicieron unos exámenes, salieron bien. Este año volví a hacerme otros exámenes, igual salieron bien. No tengo nada, no tengo presión arterial alta, no, o sea, nada. Solamente mm. es mi mente que me dice, oiga, usted tiene algo en el corazón. <risa> bueno, entonces... Sigues, sigues con la preocupación, entiendo, ¿no? Sí, Porque yo sigo con eso, sí, yo sigo... Estos... Es algo que he visto con mucha frecuencia en, en Calma al Mar, que es la consulta de psicología. Los pacientes me dicen, es que tengo un montón de pruebas físicas que me dicen que estoy bien. Me he hecho un montón de pruebas en el corazón y todo el mundo me dice que estoy bien. Profesionales de, de la medicina. Y a pesar de eso sigo con, con le, la misma preocupación. Y es tu caso, uh -huh. ¿no? Tú sigues con esa misma preocupación, sí. ¿no? Sí, no se me va en la cabeza eso. O sea, a veces siento que... No sé, o sea, es algo, o sea, no sé, a veces quisiera como pegarme yo en la cabeza y volver a reaccionar, ¿sí? para entonces, de todo lo que he leído, porque yo he, me he informado mucho de esto, ¿sí? Es la mente, la mente, uno tiene que empezar a dominar la mente, si uno no enfrenta y no domina, pues ahí no queda, ¿sí? Pero, digamos, uno, una persona ansiosa es muy difícil, ¿sí? O sea, de pronto una persona que no, lo, que no la padece, dice, ay, no, eso es fácil, pero uno que es ansioso es es muy difícil, ¿sí? Porque el miedo no lo deja a uno. Uh -huh. Entonces, no, nada, hoy en día, como te digo, sentí muchos síntomas, no comía, me dolía mucho el pecho, duré casi un año con un dolor de brazo horrible que decía, aquí fue, y fue el último día. Uh -huh. <ríe> como te digo, mi bebé es mi motor. No, no he ido al psicólogo porque, pues, digamos, acá no tengo como, digamos... Eh, monetariamente no puedo porque no tengo el sustento para ir porque pues son psicólogos, los psicólogos acá y eso que son muy caros eh, solamente me ha visto dos veces el psicólogo de la EPS pero pues eso me mandó a ver unos videos pero eso es como consultarle al internet la verdad no me gustó entonces la verdad nunca me he medicado porque... Yo digo, yo he visto, pues he escuchado y he escuchado y que medicarse es como que así, ¿no? Como un zombie, ¿sí? No sentir, ¿sí me entiendes? O sea, dejar de sentir también, ¿cómo te explico? O sea, como que, ¿cómo te digo? No tengo la palabra, o sea, es como, si te medican es como ponerle anestesia a tu síntoma. Algo así. Entonces... Nada, yo he enfrentado todos los síntomas, lo siento, pero nada, aquí estoy, aquí estoy viva y yo digo que, o sea, la ansiedad es algo tenaz, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, la verdad, o sea, eso es tenaz. pero nada, yo pienso que todo es el manejo de la mente, o sea, todo está en la mente, no te escucho. ¿Qué, ¿Qué cosas has hecho que, que te han permitido encontrarte mejor? ¿Que te han aliviado esos síntomas o que te han disminuido la preocupación? Eh, no, enfrentar, enfrentar, digamos, yo siento, digamos, algún síntoma, yo digo, bueno, digamos, digamos una punzón acá en el, en el pecho, yo digo, ah, no, eso yo ya lo sentí hace rato. Digámoslo, el brazo. <coughs> me dolió a muchi me dolió muchísimo el brazo, yo no sé por qué. Ah, porque yo tengo la costumbre de que, digamos, si alguien me dice no es que me duele el brazo digamos la vez pasada, yo creo que fue por eso una señora llegó una vez que me puse la vacuna y me quedó doliendo el brazo y yo como que somatizo eso, o sea yo como que esa información como que se me queda la cabeza y digo no, entonces yo creo que desde ahí fue que me empezó a doler el brazo digamos yo no puedo ver una persona digamos que muere muere de algún infarto digamos no es que una persona murió un infarto, le dolió la espalda, a mí de una me duele la espalda. <risa> o sea, es, es tenar, ¿sí? Entonces es lo que me falta, digamos, ahora por empezar a manejar, ¿sí? Uh -huh. Como ese, como ese pensamiento. Eso quiere decir a lo mejor que si alguien dice que, que se murió después de un dolor de cabeza, es probable que a ti te empiece a doler la cabeza. <risa> o algo así. Sí, sí, la verdad uh -huh. sí. La verdad sí. La vez pasada, pues, bien, eh, escuché un señor que se había muerto el dolor de cabeza. Ah, pues, como te digo, me fui al gimnasio, me empezó el dolor de cabeza. dije, no, yo ya no voy a volver por allá porque de pronto me pasa algo, me da un derrame o <risa> algo. Y entonces, escuché un señor que había muerto un dolor de cabeza y voy a la droguería y me, y me toman la presión y la tenía hasta. No, eso fue tenable. Y cuando fui a tomarme los exámenes, la doctora me dijo, ¿tienes la presión bien? O sea, es... Entonces, no más es la mente, ¿sí? sí uh -huh pero entonces ya lo único que me queda es lo que te digo eh, manejar la mente o sea es la mente eh, toda tu vida ha sido así ¿O, o realmente la preocupación ha empezado a partir de alguna situación en concreto y se ha vuelto peor no mira que cuando o sea yo yo en todo este tiempo que he tenido ansiedad yo he recorrido como mi infancia, <ríe> me pongo a, a, a mirar hacia atrás, y sí, cuando estaba pequeña sentía ansiedad porque, pues no así como ahorita, pero sí, digamos, hubo momentos de que de pronto mi mamá trabajaba y yo decía, no, mi mamá no llega, le pasó algo, o sea, así la mente como que también en ese momento decía, no, qué tal que mi mamá no llegue, qué tal que mi mamá la atropelle un carro, o sea, como que yo era muy, de pequeña pensaba eso, ¿sí? Uh -huh. incluso también me acordaba la vez pasada que yo decía yo compraba digamos alguna prenda de ropa y yo decía no me la voy a poner porque tal que me muera mañana o sea uh -huh. eso ya como que venía de atrás uh -huh. ¿sí? pero entonces no así como ahorita pero pues como ya ahorita uno ansioso ya uno dice ¿por qué uno piensa ahorita así? y ya no le da como tanta trascendencia a un pensamiento ¿sí? Uh -huh. pero un ansioso no, ya no ¿Y tienes, tienes la sensación quizás de que eso pueda tener alguna base genética o hereditaria? Me refiero a tus padres, tus abuelos, ¿tenían también algún tipo de preocupación excesiva por, por la salud o por, por las enfermedades o por la ansiedad? Pues, pues imagínate que el único apoyo pues, que yo he tenido ahorita es de mi esposo, que él es el que me entiende, sí, él sabe qué es lo que tengo y todo eso, y él me entiende. Una vez le pregunté a mi mamá, yo, yo, le, yo, no le, yo no le digo a mi mamá que tengo esto porque la primera vez que le dije que tenía esto, que sentía esto, me dijo, yo creo que le están haciendo brujería, <ríe> así me dijo, y entonces yo, yo será, no, pero igual, la verdad, la verdad, desde, yo siempre he creído mucho en Dios, y Dios siempre ha sido mi guía, entonces, eh, pienso que cuando ella me dijo eso, yo empecé a leer la Biblia, Empecé a leer los salmos y vea que eso le trae a uno paz. La verdad, a mí me trajo paz. Para los que creen, lo pueden hacer. Pero a mí me trajo muchísima paz. Me quité sí. esa presión en el pecho. O sea, lloré lo que tenía que llorar. Y ya. Entonces mi mamá me dijo, eso es brujería. Entonces, mi yo no le digo a mi mamá eso porque ella empieza otra vez con eso, otra vez tiene eso. Entonces yo como que... De a poquitos le indago, mamá, usted en su tiempo no se estresaba con, con nosotros, con sus hijos. No, a mí nunca me dio eso, yo siempre estuve bien, yo trabajé bien, yo, o sea, fue fuerte, uh -huh. no fue como yo. Entonces, la verdad, no sé, por parte del lado de mi papá, pues, porque no lo nunca lo conocí, la verdad. Uh -huh. Muy bien. Pues Natalia, Andrea, tenemos que ir finalizando la, la entrevista Pero voy a, voy a plantearte, como pregunto habitualmente a, a los invitados en, en la finalización de la entrevista ¿Qué consejo le darías a la gente que esté pasando por lo mismo que tú? Porque hay ahora un montón de gente que nos está viendo en directo Y seguro que mucha gente pues tiene una sintomatología parecida ¿Qué consejo le darías a esas personas? Bueno, que no se desesperen que la ansiedad no se quita de un día para otro. Como les digo, yo tuve mucha, mucha, o sea, tuve muchos síntomas, hasta miedo de salir. Pero en ese momento yo decía, yo no puedo dejar, no puedo tener a mi bebé encerrado. Yo salía, así sintiera lo peor del mundo, yo salía. Que todo es paciencia, El es que persevera pues, alcanza, la verdad. Y nada, que pues, así como yo digo, lo, a mí lo único que me falta dominar es la mente la mente, y que no, que se atrevan, que, que sientan, así duela, porque la ansiedad duele, mucho, ¿sí? Uh -huh. Duele, que sientan, que sientan así, duela, y sientan morir, que no se van a morir y que no nos vamos a morir, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y que si tienen miedo de ir al médico, no vayan, porque hay personas que, unas personas, porque quieren, o sea, digamos, a mí me gusta que me digan que tengo, y otras no les gusta porque les da miedo. Que vayan, que vayan y lo hagan. Muy bien. Pues Natalia Andrea, lo dejamos entonces por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber eh, entrado en la sala del directo para compartir tu testimonio. Ha sido un gusto conocerte y te deseo lo mejor. Que tengas una magnífica tarde. Gracias. Hasta sí, luego. Chao, chao. chao, Y seguimos en, en este directo cuando es 6 de diciembre. Eh, son las 10 y 17 minutos de la noche eh, hora peninsular de españa y eh, después de este segundo testimonio pues vamos finalizando la, la sesión de hoy el vídeo de hoy en el que quiero pues, agradecer especialmente a las dos personas que han participado en, en esta entrevista que nos han comentado cuál es su, su situación y, y de verdad que este canal se construye eh, gracias a las personas que participáis de manera activa en él, tanto compartiendo los testimonios como también a través del chat. Sigo muy de cerca la, los comentarios que vais haciendo, también después de los vídeos, los comentarios que ponéis eh, en la caja de comentarios que hay junto a los vídeos y os agradezco muchísimo de verdad que participéis dando vuestra opinión, pues decidnos qué cosas os han gustado especialmente de estos testimonios si hay alguna cosa que se relacione con tu vida o con la vida de algún familiar o alguien cercano a ti, coméntamelo también en la caja de los comentarios. Coméntame desde qué parte del mundo nos, nos escuchas, porque es un placer para mí el ver que no solo hay mucha gente que nos ve en directo desde España, sino que también hay muchísima, muchísima gente que nos ve desde diferentes países de Latinoamérica. Así que te invito a poner en el chat también desde qué parte estás y seguro que si estás desde tu teléfono móvil o celular puedes escribir ahora y, y así pues me alegras un poquito de ver de todas las zonas en las que nos estáis viendo en directo. Recordaros que si queréis compartir vuestro testimonio en una entrevista como las que habéis visto ahora, lo único que tenéis que hacer es escribir un correo electrónico a puntocom y os contestará alguno de mis compañeros o yo mismo. Pues concretando un día para compartir tu testimonio y será de verdad un placer para nosotros el charlar contigo y conocerte un poquito mejor y ayudarle también al mundo a través de tu testimonio porque mucha gente nos dice que estos testimonios le están ayudando muchísimo a no encontrarse solos, a no sentirse solos, ya no solo por la compañía podáis sentir cuando estamos hablando como te estoy hablando ahora, sino también por el ver eh, de una manera muy clara y directa que hay mucha gente en el mundo que tiene la misma problemática que puedas tener tú. No hay muchas cosas más, más horribles que sentirse solo, eh, que nadie te entiende y gracias a estos testimonios, pues... Hay mucha gente que se siente acompañada, que se siente comprendida, que siente que lo que les pasa no les pasa solo a ellas, sino también a mucha otra gente y esto tiene muchísimo valor. Pues eh, nada más, con ello finalizamos el directo. Os animo a suscribiros, os animo a estar muy pendientes de cuando os avisa el canal y nos vemos muy pronto. Hasta luego.